Ahora que va a tener, que Claro, porque mi equipo. Yo soy el único que fue a por la pelota, bro. Échale o sea, bola. El único. El único que fue por la pelota. Ah, vale, que aparezco y ya me están disparando. Madre con una puta espalda, cojones. Ahora que el enemigo va a tener la pelota porque mi todos los equipos que me toquen son una mierda. ¿Qué te mueres. Te ibas a morir. Serás segurísimo que te vas a morir, bro. Ahora que va a tener. Es que no tengo que bro. Ay, marico, me lo hago hacer también, yo no sé cuántos más me meto que hacer. Ay, ah, equipo, cuando quieras agarrar la pelota, bro. Tenemos la bola. Bola sobre eh. portador aliado abatido. Ah, está todo en equipo muerto, bro. Camuflaje activo disponible. Ay, bro, ¿por qué me dijo que en equipos tan malos, tú? Nada, bro, ya perdimos. Ya perdimos, bro, porque tengo un equipo malísimo. Montana, está jodido, Coño, marico, pero qué vaina. Ah, yo soy el único que está muerto y el único que está dando la bola. Pinga ahora. Me parece bien de pinga. Un equipo ayuda y defiende. Con la espalda. Al fin la puta pelota, atacó Hombre, da tantos tiros en la del el Heglit. El enemigo Puedo hacer, bro. Ah, yo ayudo lo que puedo, bro. por el camuflaje activo bola soltada maten de arriba bro no puedo hacer nada no puedo hacer absolutamente nada te cubro como puedo bien Bien equipo, bien equipo, vale, así, así podemos jugar, así sí. Hemos perdido Bola Marico. Que ladilla con esas granadas. Bien, la tiró. Bien, la tiró. Estúpido. Es muy bien. Un aliado ha acabado con el cuarto. Has ganado el liderazgo. Yo me voy con mi equipo. Bien, bien, bro, bien, qué bien. Así podemos jugar como equipo. Bien. El equipo enemigo. Casi bola a punto. La victoria. la uh. bola. Ay, es que te miedo me voy a ir. Rico, no. cargando media hora me parece por la espalda, Ah, estamos perdiendo dos. Ah, dos, uno, dos, uno, dos, uno, Y sí, el tip, amigo, va a ayudar al de la bola. Bien, bien. Que hace caminando por todo el medio, bro. Hola, soltado portador aliado a Oye, es tiempo importante. Ahora claro, yo voy a mantener la pelota lo más que se puede, ¿verdad? Me muevo por aquí, me muevo por allá No me, me devuelvo Camuflaje Diga si se gana una partida Facilito bro Sencillo fácil para toda la familia Camuflaje lo acaban de matar No me voy para atrás ¡Ajá, ah, hasta la otra se me ha salido. ¡Qué grande, bro! ¡Victoria! ¡Y sí! y y y bro! ¡Equipo, qué bien, bro! ¡Así! Qué, ¡Qué tan difícil! ¡No era tan difícil! Verga, qué bueno, bro! ¡Hola!